En Gran Canaria Accesible, ahora con la entidad Ocu Canarias. ¿Ocu Canarias está aquí en, en la isla? Sí, estamos en Telde, la sede la tenemos en Telde, pero somos Acu Canarias para todas las islas, para las siete islas. ¿Y a nivel estatal? A nivel estatal está Acu España que nos representa, somos, digamos, una filial de, de, Acu, de Acu España. ¿Y a qué se dedica Acu España y en concreto Acu Canarias? Buenos días, eh, encantado de habernos invitado. Eh, nosotros nos dedicamos un poco a... Eh, tenemos una asociación a nivel de todas las siete islas y nuestra misión es un poco de estar con los pacientes y familiares, sobre todo, de los que tienen esta patología e intentar que la vida le, le vaya lo mejor posible, que sepan que estamos ahí para lo que sea visitamos pacientes en los hospitales cuando ellos nos lo piden, hacemos charlas por toda la, la geografía canaria y la misión es darnos a conocer y que la gente, las personas sepan que no están solos, que nosotros hemos pasado por eso y la verdad que lo hemos pasado en nuestras carnes y es una satisfacción saber que hay ahí alguien que te puede ayudar, si hay que llorar, lloramos, si hay que reír, reírmos. Estamos muy de la mano de los profesionales, ...tanto de los hospitales de aquí de Las Palmas... ...materno, insular, negrín, en Tenerife y en varias islas... ...y decir que tenemos unos profesionales como la copa de un pino... ...no podemos envidiar nada a nuestros hermanos de, de península... ...se comprometen mucho y a nivel de personas son una, unos ángeles... ...le decimos nosotros. Se puede decir que es una tarea de acompañar a los acompañantes... Eh, ...¿cómo consideran una iniciativa como esta... ...como la Feria de Gran Canaria Accesible? Nosotros estamos compartiendo... stand con... ...COSENFE Las Palmas... Eh, ...COSENFE es una confederación... ...el cual hay, dos, hay unas cinco o seis asociaciones... ...y estamos nosotros dentro... ...y como decía... ...darnos a conocer... ...porque cada vez hay más casos... ...¿pero consideran positiva la iniciativa sí, eh, sí. De, la, de esta feria? Muy positiva, aparte que te das a conocer... Que las personas con cualquier discapacidad o no, sepan de que hay muchas entidades que están dispuestas a ayudar a, a los que lo necesitan. Que desgraciadamente hay mucha gente que todavía está perdida y que sepan que no están solos porque que hay verdaderas maravillosas personas. Les animo a seguir en la labor y muchas gracias.